Hola gente, soy Ki, ¿Cuántas veces habrás leído esto? ¿Qué pasaría si todos los del grupo nos juntamos y creamos un videojuego? ¿Qué opinan de esa idea? Entonces, ¿se puede hacer un videojuego comunitario con mucha gente? Hoy vamos a revelar ese misterio. Si te encontraste con este mensaje, no es la primera vez que alguien lo postea, tal como dice este comentario. Esa idea ya la tuvieron como 100 veces. Recuerdo en la comunidad Alter Engine, hace aproximadamente 10 años, esta idea se trató de plasmar unas 20 veces, ninguna tuvo éxito. Lo mismo sucedió en 2014 en la comunidad Ease Engine, siempre la mayoría de gente termina por abandonar el proyecto, sin siquiera haberlo empezado. Yo he hecho aproximadamente 4 o 5 proyectos comunitarios, pudiendo terminar solo uno, y voy a comentar sobre ese en particular. Tras varios intentos y luego de tener un vasto público, logré crear el juego Héroes Épicos, un juego de estrategia en tiempo real creado por un montón de gente. La creación de este videojuego fue transmitida en vivo, lo cual llevó aproximadamente 90 sesiones. ¿El equipo de trabajo? Mis propios seguidores. ¿Entonces se puede hacer un juego comunitario? Bueno, te voy a responder por qué no es conveniente en absoluto. Héroes épico fue desarrollado en Godot Engine, un programa para creación de videojuegos. Como dije, es un juego de acción y estrategia en tiempo real donde manejamos soldados que van a resolver diferentes situaciones o conflictos. Neutralizar tropas hostiles, desactivar bombas, ayudar a las abuelitas a cruzar la calle... Bueno, tal vez eso último no. Todo esto lo haremos con diferentes unidades o tropas, las cuales cada una tiene una habilidad especial que nos permitirá entonces... ...desenvolvernos en el propio nivel o misión correspondiente. En otras palabras, para el que lo jugó es como el juego Comandos. Ahora, ¿por qué fracasó este proyecto? ¿Por qué digo que no es conveniente? Eso es lo que veremos a continuación. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta... ...es que alguien tiene que entonces, para organizar, liderar esto. Y vos a decir, bueno, yo puedo ser un líder. ¿Por qué la gente debe creer en vos como líder? Es decir... ¿Qué es lo que vos tenés inicialmente para que la gente ya diga, sí, quiero trabajar con esta persona, no? Vos podés decir, no, yo tengo buenas aptitudes, yo tengo un buen currículum al respecto. Bueno, pero la gente no lo conoce, ¿qué tenés vos ahora en el presente sin tener que explicarlo en palabras? ¿Qué, qué podés mostrar? Qué, ¿Cómo podés demostrar en tu propuesta para que la gente te siga, no? ¿Cómo ser el pastor de todas estas ovejas, no? ¿Cómo convertirte directamente en ello? Si no tenés respuesta, básicamente ya está fallando algo, porque la gente no se va a unir porque sí a tu proyecto, tienen un montón de cosas que hacer. En mi caso recién pude realizarlo cuando ya tenía un público base, un público que había sembrado en YouTube durante años. Cualquiera podía hacer su aporte solidario, desde luego yo lo iba a poner en los créditos como premio. Sin embargo, sabía que necesitaba organizar las cosas, qué es lo que iba a pedir, qué necesitaba, cómo iba a ser el juego. Por eso es que yo ya tenía una idea de cómo iba a ser el juego y claro, me basé en un juego, en una suerte de prototipo que había hecho cuando estudié en la universidad hace muchos años. Este prototipo era una suerte de tarea que hice donde se movía un soldado, podía disparar y realmente no había una misión, si bien tenía que llegar a un punto... Como podés ver los gráficos eran totalmente improvisados, no había algo concreto, digamos, que hacer. Simplemente tenía la vista top-down, típica del GTA 2, un sistema de disparos, un sistema de movimiento y pathfinding. Pero esto ya era la idea base. Con esto ya tenía suficiente para poder marcarle a mi, entre comillas, equipo, qué recursos necesitaba. Yo sabía que necesitaba mejorar los gráficos y que necesitaba mejorar lo que sería el resto del juego, también optimizarlo en una versión concreta. Sabía que organizarlo de palabra no servía porque ya lo había hecho en un anterior juego llamado The Killer con un grupo que había formado y justamente una de las fallas había sido no crear un documento en papel que organice todas las cuestiones que íbamos a necesitar y fundamentar en el propio videojuego. Por lo tanto, esta vez no. Anticipándome la cuestión, creé un High Concept Document. Que sería una suerte, de de un documento donde ya tengo preplanteado de forma muy básica cuál va a ser el objetivo del juego, qué van a ser por ejemplo las tropas, como puedes ver el gameplay, las mecánicas base, los puntos clave. Realmente sigamos al caso, lo ideal hubiera sido crear un Game Document Design, algo mucho más completo, ya que tenía que especificar qué elementos tiene cada nivel, si tiene una silla, una mesa, porque los diseñadores necesitan saber eso, si no, que me van a aportar, ¿no? Esto lo improvisamos y no estuvo bien, sin embargo, la ventaja es que yo ya tenía un juego prehecho, como te digo, el boceto, por lo tanto me sirvió bastante y las complicaciones fueron menores. Otra cuestión a tener en cuenta es que por muy organizada que tenga la gente, tampoco conoces ni tenés contratos con quienes hay detrás de todo esto. Por lo tanto, ¿vos cómo certificas que lo que te están enviando realmente les pertenece y que no están infringiendo copyright, por ejemplo? Por otra parte también, ¿cómo te fías que van a seguir fieles a tu proyecto y que no se van a revelar en ningún momento? Te voy a dar un ejemplo. Mientras desarrollaba el juego, a la altura de la sesión número 20 aproximadamente, ya tenía mapeado bastante parte del nivel 1. Y todo esto gracias a que uno de los usuarios había aportado grandes gráficas para el nivel. Sin embargo, poco tiempo después, otro usuario Quiso brindarnos arte derivado de estos gráficos, es decir, modificarlos y darnos otro par de tiles para usar. Lo cual el autor original no estuvo de acuerdo y pidió explícitamente que se retire todo el material que había brindado. Por lo tanto, hubo que rehacer todo desde cero. Y el problema es que este se autodenominaba el único diseñador. Y no otorgaba permisos para modificar su arte ni hacer derivados. Por lo tanto el proyecto se cerraría demasiado. No podíamos permitirnos esta condición. ¿Por qué Icky? Y porque es un juego comunitario, men. Pero eso no fue todo. Esto desembocó en que se peleara con uno de nuestros moderadores en ese momento que teníamos. Y me hacían leer cartas para pelearse entre ellos en vivo. Una pérdida de tiempo. Algo muy importante también en el concepto de desarrollo de videojuegos es la armonía, no tiene que tener una armonía estética también. Tiene que tener una armonía estética, es decir, tiene que combinar visualmente los elementos. Si nosotros implementamos 70.000 diferentes estilos artísticos en una sola imagen, va a quedar una acuarela... Un ejemplo es la misión del nivel 2, donde tenemos una toma de renes en unas oficinas. Si vos observas, acá tenemos gráfico de diferentes de los aportantes. Sin embargo, el más destacable, digamos, en cuanto a lo extraño, es este gráfico que me enviaron. Y es que si observas, ni siquiera respeta la vista top-down. Algo similar sucedió en el nivel donde hay un recital y debemos desactivar una bomba, ¿no? Claramente se ve la diferencia entre los civiles y los soldados. Están completamente diseñados de forma diferente. Pero lo peor, observa entre los objetos, que podemos observar algunos bastante bien diseñados. Vas a encontrar un tacho de basura que prácticamente parece una brújula. Y claro, lo mismo sucede en el último nivel en donde tenemos una fiesta. Fíjate, si bien la mayoría de objetos están muy bonitos, vamos a encontrar un perro que ni siquiera respeta la vista top down nuevamente. Por otra parte, tanto en los ámbitos programativo, gráfico y todo lo que compone un videojuego, las aptitudes de la gente que lo desarrolla tienen que estar niveladas dentro de todo. Imagínate que vos tenés un grupo de programadores y estás codificando algo con los mejores algoritmos y optimización y de repente tenés un programador que recién acaba de iniciar y está aprendiendo. Y te empieza a cruzar todos los cables, por así decirlo, ¿no? Tu código se va a empezar a despelotar. Vas a terminar teniendo un mamarracho. Y toda esa optimización, por lo tanto, se va directo al tacho. Así que la programación decidí llevarla a cabo yo solo. Y si bien ante la salida del juego no recibí tan malas puntuaciones, el juego fue opacado por un error del propio engine. Han Ochoa, así como otros youtubers que probaron mi juego, se dieron cuenta que en la primera misión ya podías traspasar las paredes. Un error del motor. ¿Cuál es la solución? Esperar como 6 meses a que God Engine solucionara su propio error. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la idea. ¿Qué ideas se propone? ¿Realmente vale la pena? Porque ideas, a ver, hay un montón, todo el mundo tiene ideas. Vas a decir, no, esta es la idea única porque esto va a revolucionar el mundo. Yo recibo este tipo de mensajes por lo menos una vez por semana. Esta idea ahí que hay que hacerla porque es la mejor de todas las ideas que van a encontrar en el mundo. Pero es un juego online donde los jugadores se tomen pociones y peleen con espada. Te lo voy a plantear de esta forma. ¿Qué es lo que hace de diferencia con el resto de los juegos que existen en el mundo? Para que sea la mejor idea que se pueda llevar a cabo además. o sea Es decir, que se pueda implementar. En tiempo y forma, y sobre todo que sea una idea rentable, es decir, que permita una ganancia millonaria, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tu idea sea comercialmente exitosa? Entonces, ¿tenés en mente algo de eso? Mi idea de un juego tipo comandos es bastante interesante, sin embargo, ¿todo el mundo lo jugaría? ¿Es un juego casual de hoy en día? ¿O solamente la gente que le gusta ese género lo juega? Entre otras tantas cosas, también tenés que tener un plan de marketing. Una de las cosas en las que falló mi juego es que yo no tenía un plan de marketing. Y es muy importante tener un plan de marketing. Suponete, tenés tu idea de tu juego, tenés la gente, lo tenés organizado, en el mejor de los casos se realizó. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Tu juego quién lo conoce? Lo subís a la Play Store o a Steam y ¿Quién lo conoce? Nadie sabe qué es ese juego, ven un título, hiciste un trailer. ¿Quién vio ese trailer? ¿Lo pusiste en tu web? ¿Quién vio esa web? ¿Quién la visitó? La gente no va a entrar por arte de magia en tu web porque hay miles de juegos De hecho hay decenas de juegos por día que se están publicando en todas las plataformas ¿Por qué es justo el tuyo que se publica? Este día, esta hora va a ser el visto, el que la gente va a tener que venir a ver Porque es el mejor, porque este juego tiene disparos y, y entonces hay partículas que vuelan por todas partes ¿Y quién lo vio eso? Nadie lo vio, nadie lo conoce Nadie se enteró de eso, la gente que trabaja con vos se enteró de eso y bueno, pero ellos pueden empezar a, a divulgarlo entre Claro, el gato va a empezar a, a descargarse de, de Steam el juego. Tu abuela se va a descargar de Steam el juego y le va a contar a, a sus amigas. Todas las señoras de mayor edad jugando a tu juego. Tienes que tener una buena estrategia de marketing. Y ya ir planteándola previamente a lo que es el juego. O sea, ya ir poniéndola mientras vas desarrollando el juego. Ya se tiene que estar corriendo esa rueda de marketing o bien también podés tener ya con el plan de marketing para hacer una vez terminado el juego, pero con una inversión, o sea, si vos querés despertar tu plan de marketing una vez terminado el juego y querés inyectarlo directo al sistema, bueno, vas a tener que invertir en anuncios y en un montón de cosas, que eso sí requiere dinero, no esperes que tus anuncios van a ser en redes sociales porque eso sí lleva un buen tiempo previo. Luego de eso y teniendo un guión para Héroes Épicos 2 decidí hacerlo en 3D ya que me sobraban gráficas y además me habían aportado modelado 3D, texturas 3D, todo muy bonito. Sin embargo y luego de haber anunciado la idea, la persona que me había aportado todos estos gráficos decidió hacerse hacia atrás diciendo que estaba ocupada y que lo lamentaba mucho. Sin embargo pude observar que estaba realizando otro proyecto con las mismas gráficas. Bueno, entonces cada vez que veas esta pregunta ¿Por qué no desarrollamos un videojuego en comunidad? ¿Por qué no se hace un juego en comunidad entre todos? Ya sabes qué contestarle. pegas este video con mucha amabilidad y podés mandar a la persona... Bueno, gracias gente por estar ahí, te recuerdo que salió mi nuevo libro Puedes encontrarlo en la descripción y si querés saber mucho más, querés más contenido porque te gustó esto suscríbete loco, suscríbete que eso nos da poder Compartilo. Compartí este video. Compartilo. Es secreto. Nos seguimos sintonizando, gente. Hasta la próxima.